Bienvenida a esta, a la clase número 10. Ya tenemos 10 clases de este curso de videos short de astrología, videos cortos de astrología. Hoy nos toca ver los planetas para que te vayas empezando a familiarizar. Ya vimos toda la rueda de animalitos, todo el zodíaco. Y eh, ya vimos cada uno de los signos con sus polaridades, sus cualidades y sus elementos Ahora vamos a empezar a indagar sobre los planetas El primer planeta que te tengo que presentar es el Sol Que es este simbolito que ves acá Es regente de este signo de Leo Y es el yo soy, el propósito, la expresión sí el segundo planeta es la luna que es esta que ves acá es este simbolito una luna que es regente del signo de cáncer y es el yo siento la necesidad el refugio el siguiente planeta es mercurio que es este este venus con cuernitos le digo yo ...que es regente de dos signos... ...de Géminis y de Virgo... ...y representa el pensamiento, la expresión, la comunicación... ...el siguiente planeta es Venus... ...que es este que ves acá... ...que es muy conocido... Eh, ...que es regente de Tauro y de Libra... ...y que son los placeres, el arte, la afinidad... ...sí... Acá tenemos a Marte, ¿sí? que es el último de los planetas interiores, se llama, o sea, de los que están cercanos a la Tierra, y que es regente de Aries y es corregente o regente antiguo o subregente de Escorpio, y que representa la impulsiv impulsividad, perdón, sexualidad y agresividad. Ahora tenemos dos planetas que se llaman fronterizos. El primero es Júpiter porque crean entre los dos una frontera que permite que la Tierra quede protegida. ¿sí? Entonces tenemos en primer lugar a Júpiter que es este simbolito que está acá y que es el regente de Sagitario y el subregente, corregente o regente antiguo de Pisces eh, y representa la expansión, la abundancia, la generosidad sí. ¿sí? vamos con Saturno ahora que es el otro eh, planeta que le llamamos eh, fronterizo que crean una frontera entre los planetas interiores y los exteriores y que Saturno es regente de Capricornio y corregente, subregente o regente antiguo de Acuario es este símbolo que está acá y significa la maduración, la maestría y la estructura los planetas exteriores el primero es Urano que es este símbolo que está acá y que es el regente de acuario y que representa los cambios, la originalidad, la revolución, lo revolucionario, ¿sí? Después tenemos a Neptuno, que es el tridente, este símbolo que tenemos acá y que es el regente de Piscis y Significa la, eh, o, o tiene como característica la ensoñación, la sensibilidad, lo poético, ¿sí? Y por último, el último de los planetas que vamos a ver es Plutón, que eh, es el regente de Escorpio y que significa la transformación, la manipulación y lo profundo. A partir de la clase de mañana. No te pierdas. Vamos a ver uno por uno estos planetas. Pero desde la mitología. Chao, Hasta mañana.